Hace ya 15 años que ayudo a los animales, eh, antes la colaboración de mis perros yo, yo solita era la que me ponía, iba y buscaba comida en los restaurantes, cosa que yo lloraba y le pedía a Dios que algún día hubiera alguien que me ayudara. Eh, le doy gracias a Dios porque hay mucha gente que me colaboraron, por ejemplo ahorita ya con Laika y con la alcaldía ya me siento protegida. Me siento eh, que hay alguien que me está escuchando, que por fin las palabras que yo tanto oro a Dios se llegaron este día para que la gente me ayude. El día de hoy realizamos una jornada de donación, eh, una campaña en Chía, en el municipio de Chía, en la cual visitamos más de siete lugares dando comida a los animalitos de calle. Adicional, visitamos los comedores eh, llenándolos de alimento y aportando a los animalitos de calle. La Secretaría General de la Alcaldía del municipio de Chía Quiere extender un agradecimiento muy especial A las donaciones que viene realizando la empresa Laica En materia de alimentación A los perros callejeros que han sido recogidos Por las diversas fundaciones en el municipio de Chía La Alcaldía de Chía está muy agradecida con la empresa Laica En Laica estamos comprometidos con el bienestar de nuestros animalitos Gracias Laica Gracias Laica ¡Gracias, Laika. Laika! ¡Un mundo para, para los peludos! ¡Gracias, Laika! Laika.